Esto se vuelve un juego en el cual uno no sabe si va ganando o va perdiendo. Es cosa curiosa. Porque vamos a ir primero a los diálogos de México. Cuando se estaban haciendo los diálogos de México, vino por ahí una cosa que la, la canciller de Canadá se estaba metiendo, que no sé qué. Entonces ya comenzaron los peros por parte de la dictadura. Parecido a lo que pasó en los diálogos de Oslo. Entonces uno dice, no sabe en el juego realmente qué papel está jugando. Porque comienzan con una serie de propuestas, con una serie de diálogos, con una serie de presentaciones de, de los proyectos que se quiere hacer, pero a la realidad es otra. Entonces uno dice, ¿vale la pena jugar o no vale la pena jugar? Ahora, lo que está haciendo la oposición por el otro lado es uniéndose, que era lo que estaba recalcando Guaidó desde hace dos años, que no se desunieran. Lo que pasa es que en, en la oposición también, por un lado, estaba amañada. Parece que como que estaban tran tranquilos como con la cosa que estaba pasando. Porque ellos también se estaban viendo beneficiados. Pero la otra parte de, que agrupa a la oposición también se cansaron de Guaidó. Entonces aquí se, se formó una alianza donde se están uniendo más y más partidos. Entre ellos disidentes del chavismo que quieren formar entre todos un cuerpo con el cual puedan ir a competir en unas elecciones reales presidenciales para el 2024. Esto es una buena esperanza siempre y cuando se tomen las cosas en serio. Porque no olvidemos que el señor Maduro tiene una cualidad de hacerlo. Que en el momento que cuando... Inicia un proyecto Una elección O el contrapeso contra él Entonces resulta que Resulta inhabilitado Le inventan una cantidad de cosas al opositor Lo que pasó en el estado de Varinas Que sencillamente Ya este estaba habilitado Superlano, Pero entonces ganó Entonces ya lo inhabilitaron Lo sacaron más, Sin embargo aún así La oposición ganó el estado de Varinas Es lo que suele hacer Para Sencillamente Ir sacando a su rival de lado Aquí lo, lo que toca hacer en términos reales, es que la persona que vaya a concursar, que vaya a pretender enfrentarse con Maduro en unas elecciones presidenciales, mejor dicho, que tenga la conciencia purita como la de la madre Teresa de Calcuta, porque o si no, esto le van a buscar el, el quiebre y no lo van a dejar participar. Esto es, de hecho, es tratar de buscarle una solución, ¿cómo pretender que un país mejore ...cuando vemos que las leyes son para algunos... ...pero no para ellos... Esa es, ...eso ya es una muy buena pregunta... ...de común acuerdo la oposición venezolana... ...realizará primarias en 2023... ...para elegir un candidato presidencial... ...que es a lo que yo voy... ...vamos a ver... ...cómo, cómo podemos llegar... ...a un fin agradable y legal además... ...con nadadito de perro... ...pero a paso lento... ...pero seguro... ...la plataforma unitaria coge más fuerza... Y además reafirmó sus coincidencias subrayando que lograr el cambio político en Venezuela es el único camino, el único camino para detener el sufrimiento de millones de personas. Y eso está más que claro cuando vemos más de, mi de 6 millones que han sido desplazados que han sido eh, no desplazados sino están como migrantes en varios países del mundo la idea es que en el 2023 la oposición venezolana realice las primarias para elegir un candidato presidencial de cara a las elecciones del 2024 según anunció el pasado lunes en un comunicado recordemos que de cierta manera partidos que no eran afines se reagruparon para formar la plataforma unitaria de venezuela el cual agrupa a los principales partidos de la oposición de venezuela indicó que la candidata o candidato presidencial de las fuerzas democráticas será elegido por un amplio y plural proceso de primarias que se realizará en el año 2023 que no pase como ocurrió el año pasado en el 2021 cuando se estaban realizando las elecciones que maría Corina no estuvo de acuerdo en participar que capriles participó por su lado y la oposición por el otro entonces se formó un reguerito que no pudo hacer nada que lo que están pretendiendo hacer aquí con la plataforma unitaria es unir precisamente todas esas cabezas y de ahí sacar para el 2023 un candidato físico único y que esté como les digo limpiecito para que pueda ir a enfrentarse con nicolás maduro de llegar a unas elecciones legales esa sería la solución aunque se piense que todo está perdido a partir de ya daremos inicio a un proceso profundo de consultas con todo el país con el fin de construir todos juntos este poderoso mecanismo para la escogencia de la candidata o candidato unitario agregó el comunicado esto en el plano legal es muy normal y se vería con muy buena cara. La pregunta es. ¿Cómo va a actuar Maduro? Y de qué forma va a pretender. Permitir unas elecciones libres. Y transparentes para el 2024. Esto tiene su talón de Aquiles. Pero diría yo que es un buen comienzo y aquí nos tenemos que meter pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like activen la campanita de notificaciones y comparta con todos sus amigos en las redes sociales aquí resalta el dicho lo que no te mata te hace fuerte por ello la oposición también volvió a reafirmar su unidad reiteramos que la lucha unitaria tiene como objetivo fundamental lograr el cambio político entendiendo que es el único camino verdadero para detener el sufrimiento de más de seis Millones de venezolanos que han tenido que partir de Venezuela y más de 20 millones de venezolanos que están sufriendo dentro de Venezuela además acordaron nombrar como secretario ejecutivo de su plataforma unitaria a Omar Barbosa, diputado expresidente del parlamento e histórico dirigente del partido Acción Democrática que desde hace dos décadas forma parte de Un Nuevo Tiempo, la semana pasada en Panamá la oposición acordó estos pasos en una reunión en la que participaron Leopoldo López de Voluntad Popular que yo que ese es uno de los candidatos fuertes, pero viene el problema, que aquí va a salir Maduro encochinándolo y me imagino que lo tendrá impedido para, para participar porque este sería un buen oponente hacia Maduro. Julio Borges de Primero Justicia, Luis Aquiles Moreno de Acción Democrática Roberto Enríquez de Copey, Delcy Solórzano de Encuentro Ciudadano y Viallo Pirelli de Convergencia según fuentes familiarizadas con la cita, vuelvo y digo, todos tienen que aportar, para mi concepto, eh, Leopoldo sería vuelvo y digo, una buena garantía pero con respecto a las leyes que manipula Maduro, yo creo que no sería muy conveniente, conformada por al menos 30 partidos, la plataforma Unitaria de la oposición que se oponen Al chavismo y respaldan La figura del gobierno interino De Juan Guaidó, diputado de Voluntad Popular Y quien juró, recuerden que Él en el 2019 Se postuló y juró como presidente interino Del país reconocido por medio centenar de países. Que ese es el apoyo que realmente hay afuera. Y por el cual se está luchando. Sabemos que el cambio será para las, las próximas presidenciales. Previstas para 2024. Seis años después de la reelección fraudulenta. De Nicolás Maduro en el 2018. Sin apoyo expreso de Guaidó. Después de boicotear las últimas presidenciales. Y las parlamentarias del 2020. Denunciando. La falta de condiciones para ir a las urnas El chavismo ganó 19 de 23 No se le olvide que Guaidero no estaba, no estaba de acuerdo Porque veía que eso era un fraude total Aún así, lo poco que participaron De 23 estados, 19 lo ganó el chavismo Y 4 quedó para la oposición Así como la alcaldía de Caracas también la ganó el chavismo Los principales partidos de oposición Participaron en las regionales del año pasado Es primordial el tema electoral en la agenda de la oposición cuando acudió también en 2021 a un proceso de diálogo con el régimen de Maduro en México para definir cronogramas y condiciones luego de los vaivenes con respecto al diálogo el cual fue suspendido por el régimen en represalia a la extradición de Cabo Verde a Estados Unidos del de empresario Alex Sapp, considerado testaferro de Nicolás Maduro y acusado de lavado de dinero. Luego de eso, Maduro anunció la reanudación del proceso tras una visita sorpresa de una delegación estadounidense. No olvidemos que ahí se está charlando y se está proponiendo a ver si se regresan a esos diálogos, pero como dice Estados Unidos, que sean unos diálogos serios. Esa visita sorpresa de la lega, delegación eh, estadounidense de alto nivel, el 5 y el 6 de marzo pasado, tras el encuentro, fueron liberados dos estadounidenses Encarcelados En el país caribeño Esto de pronto no es una solución Pero es como el comienzo Es como la buena cara Como el, el aplauso que se le está Dando de parte y parte Porque es como queriendo decir Si sí estamos dispuestos a iniciar Un diálogo Esperemos que esto sea real Y esperemos que se, se maneje de la forma Más transparente De la forma más legal Para que el 2024 Si el pueblo quiere seguir con el régimen Pues que voten por Maduro pero si es lo contrario que definitivamente no quieren saber nada más de régimen ni de chavismo ni de revolución bolivariana que también vayan a las urnas y se manifiesten y eso sería el fin de esa era de 21 años atrás que no ha dejado sino tristeza y desolación ahí les dejo esa perlita hasta una próxima oportunidad